Sí, la remolacha es buena para el cerebro. El jugo de remolacha es rico en antioxidantes, vitamina C y ácido nítrico, lo que favorece la salud cerebral. Además, la remolacha es una buena fuente de ácido fólico y potasio, y su alto contenido de nitrato se convierte en óxido nítrico en el cuerpo, lo que mejora el flujo sanguíneo al cerebro. En general, la remolacha tiene múltiples propiedades beneficiosas para la salud del corazón, prevención del cáncer e inflamación.